Buenas a todos, aquí estamos en Nowhere Collectibles, me vine un toque a comprarme una figura, así que de paso voy a grabar un poquito así a la pasada, al ras, eh, acá estamos, ahí se me ve en, en el espejo, se me ve el reflejo, voy a grabar solo esta parte de abajo, Nowhere tiene dos pisos, así que nada, solo voy a grabar esta parte y eh, acá estamos viendo cosas de Star Wars. Eh, cascos eh, sables muñecazos estatuillas muy buena la verdad acá venimos a la parte de DC para muchas estatuillas esta parte en stock así que bueno Marvel pasamos rápido <risa> acá tenemos bueno, Wonder Woman, un Gadot no sé exactamente qué marca son estas estatuillas <risa> están Kotobukiya no sé si Iron Studios, debe ser una mezcla ahí eh, pero bueno, esas Cotobuquia Kotobukiya por ejemplo estoy viendo ahí la Wonder Woman, esa Mega-Anime bien, eh, X-Men acá esta escala 1.6 eh, de de Gozo, Hot Toys tenemos acá a los Spider-Man están todos re loco con el Spider-Verse bueno, Mortal Kombat, acá, Dead by Daylight es este personaje, si mal no recuerdo, un juego de terror muy bueno. Acá tenemos un Depre, un depresivo. Bueno, acá una mezcla, Marvel, DC, esto es eh, Ma Mafex, me parece, esos eh, los mini hot toys que le dicen, los mesco. Eh, me llamó la atención estas figuras de Invencible, ahí se van a un toque mejor. Eh, Vegeta me tapa un toque, pero bueno, ahí está la estas de Invencible. Eh, en versión muy buenas, eh, y pregunté el precio y están bastante bien. Acá esta de DC caricaturesco, estatuillas en stock, eh, recuerdan. Bueno, estas no me gustan mucho, de, de ser pero bueno, más estatuillas de DC, medio caricaturix. Acá serie animada, estas si sí están buenas. Bueno, acá volvemos otra vez con Niervel, hacemos un pasito así rápido para mostrar que hay ahora en Nowhere, ¿no? Bien. Acá tenemos a las Tortugas Ninja, escala 1-4 de NECA. Se viene con todo NECA. Estas es las Battle Battletoads, Ha remandado fruta. También de las Tortugas Ninja de NECA, de la serie animada, muy buena, muy recomendables figuras, ¿eh? Bueno, todo esto NEQUITA. ahí tenemos un Homelander, eso de The Voice, obviamente. Bien, nequita, nequita de terror, figuras muy buenas. Estas, bueno, esta de American Werewolf in London, esta, esta me la voy a comprar. Bueno, acá Jason's, este el de las 7 es el nuevo que llegó. Muy buena, muy buenos accesorios. Acá tenemos Depress, Depresivos, Alien y bueno. Acá tenemos esta tremenda cajota, An American Werewolf in London, figurón espectacular, este logo me encanta. Así que bueno, prepárense porque pronto se viene unboxer de esta figurón. Nos vemos en el próximo video, un saludo a todos, hasta luego.